Oh, <laughs> El capítulo de hoy va a estar súper fume. va a consistir en yo tratando de hacer sentido algo que a ustedes no les va a hacer nada sentido, así que están avisados y pueden parar el vlog. Okay. Hay una parábola de que me gusta mucho, y la parábola dice así, mamá. Un indio muy sabio se encontraba enseñando a su pequeño nieto una de las lecciones más importantes de la vida. Le contó al pequeño la siguiente parábola. Existe una pelea dentro de cada uno de nosotros. Es una terrible pelea entre dos lobos. Le dijo, un lobo es malo. Es furia, rabia, envidia, remordimiento, avaricia, arrogancia, autocompasión, resentimiento, mentiras, falso orgullo, superioridad y ego. El segundo lobo es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, empatía, verdad, compasión y fe. El nieto pensó sobre esto en un momento, entonces le preguntó al abuelo, ¿qué lobo ganará la pelea? Y el abuelo simplemente respondió, el que alimentes. Lo que me gusta de esa parábola es que acepta que cada uno tiene un lado eh, bueno y un lado malo, y son nuestras acciones las que determinan al final del día si uno es una persona buena o mala Y como parábola está súper bien, porque tiene que ser blanco y negro para ser entendida, pero la vida no es blanco y negro Y lo otro que no me deja, la parábola, que no me deja contento o satisfecho con la parábola es que implica de que hay un final de esta pelea, de estos dos lobos y en realidad uno no termina de definirse si es bueno o malo. Uno siempre, siempre está eligiendo. Y a veces elige mal. Y lo bueno tiene un poco de verdad. De, o sea, y lo bueno tiene un poco de malo. Y lo malo tiene un poco de bueno. Todo depende del contexto. Y eso es lo que un poco la parábola pierde en el relato. Pues se entiende, porque es otro el objetivo. Al final el contexto es todo. Todo, todo cambia dependiendo del contexto. Mis padres me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron a tener presente los sentimientos de los demás, a tener presente que las acciones eh, tienen consecuencias y trataron de hacer lo mejor que ellos pudieron para enseñarme a ser una buena persona. La cosa es que eh, yo aprendí de tal forma que olvidé lo que... Yo quería por el bien de los demás. Hasta hace unos años atrás puse siempre presente la felicidad de otros sobre la mía. Lo cual está súper malo. Y eso no tiene que ver con la forma en que me enseñaron mis viejos, sino como yo aprendí esa lección. Desde que murió mi viejo, yo he estado como cuestionándome y replanteándome las cosas. De ver en verdad que eh, cuando se pierde el equilibrio y uno se va al extremo, todo empieza a limbar y creo que ese es el tema del equilibrio me ha pasado, me pasó recientemente me ha pasado antes que yo he olvidado alimentar al lobo bueno y el equilibrio lo he perdido pero enfrentar un error me ha pasado desde la otra vereda que la otra persona ha perdido el equilibrio y me ha hecho daño y ha hecho daño a otras personas pero responden con que ya no puede hacer nada pero lo que puede hacer es restablecer el equilibrio Primero es aceptar que uno cometió un error y lo otro es enmendarlo, volver a alimentar al lobo bueno. Pero uno puede hacerse cargo de la propia pelea que ocurre en nuestro interior, pero no se puede hacer cargo de los lobos de otras personas. Eso también es parte del desequilibrio.